La denuncia fue hecha por comunitarios del sector Hermanas Mirabal, quienes denuncian que algunos residentes se niegan a la realización de elecciones en el club del sector. Aseguran lo tienen secuestrado. Con cadenas y candado fue cerrado, impidiendo el acceso a comunitarios que reiteran, solo quieren rescatarlo. La situación que está sucediendo aquí en nuestro club Hermanas Mirabal, porque el club es de todos nosotros,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 Joanny Paulino